Bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora les comentamos que la militancia del Partido Comunista de Venezuela se mantendrá en movilización constante para rescatar este partido, respetar sus normativas, y las necesidades del pueblo. Veamos. Así es, nos encontramos en el Salón Quiriquire del Hotel Luciano Yuno ubicado en el municipio de Maturín del Estado de Monagas en este encuentro por el rescate del Partido Comunista de Venezuela. Por acá eh, me encuentro con la militancia, me dice su nombre y apellido, de dónde viene y nos comenta la importancia de este encuentro. Bueno, mi nombre es Jesús Hernández de la célula Wilson Rodríguez de Caripe Estado de Monagas. Estamos aquí apoyando el rescate del Partido Comunista de Venezuela. Por, para quitárselo de las garras a esa dirigencia que nos ha maltratado como militancia y también ha alejado a la juventud del partido. Estamos en el rescate de la militancia al obrero, el campesino, para fortalecer las luchas revolucionarias y llegar rumbo al socialismo. En conjunto también rescatando a, a la fuerza femenina y a, y a esa juventud que siempre nos ha acompañado con sus banderas, con esa algarabía, esa alegría del partido en todas las marchas, en función del socialismo y ahora que estas personas que están dirigiendo desde Caracas al partido, nos los han quitado de nuestras manos y me siento bastante decepcionado por esa dirigencia, por eso apoyo la, este rescate que se está haciendo desde el Estado Monaga para toda Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, por acá también se encuentra un militante, me dice su nombre y apellido. Darío Fermín, militante de la cédula Pedro Ortega Díaz, del municipio Ezequiel de Zamora, Punta de Mata. Este, bueno, nosotros también estamos viendo cómo el partido, en el último congreso, el partido se redujo a 80 delegados efectivos. Un partido que en el año 2015 estuvo una representación de más de 800 efectivos, de, delegados efectivos. pues. Entonces, ahí se ve la, cómo se redujo del 2015 al año pasado, al 2022, secuestrando los recensos, secuestrando el poder recensarse con expulsiones innecesarias, injustificadas y así reducir el partido a su mínima expresión y con esos pocos delegados secuestrar el partido. Y nos dejaron a muchos fuera de esa, de esa lucha revolucionaria, fuera del partido y hoy en día nosotros desde aquí de Monaga damos la alerta y... Estamos dando la lucha al rescate del partido. Muchísimas Pero, gracias. Muchísimas gracias con la participación de la militancia. Importante mencionar que son siete estados los que se dieron cita acá en este espacio para el rescate del Partido Comunista de Venezuela. Es parte de la información y con ella retornamos el paso de los estudios en Venezuela, de Televisión. Agradecemos a nuestra compañera Mairelis Morales por esta información. Así vamos a despedir este contacto en directo. Y ahora queremos comentarles que la militancia del Partido Comunista de Venezuela, proveniente de siete regiones del país, se concentran en Monagas para exigir el rescate de este movimiento político. Veamos. Representantes de ve Sucre Monagas, su Anzuate y Bolívar del Tamaguro, Miranda y Distrito Posición Capital de participan de en este encuentro sobre el rescate del Partido Comunista, Comunista de Venezuela. ¿Son político Político del Partido Comunista ha secuestrado nuestras siglas y las ha puesto del lado incorrecto de la historia, al lado de nuestros enemigos históricos, enemigos históricos del pueblo, enemigos históricos de la patria. El señor Oscar Figuera secuestró el partido. Eso tiene que quedar claro. Las bases no están de acuerdo con la disensión y la línea política que actualmente sigue el Partido Comunista de Venezuela. Las bases no fueron consultadas, a las bases se les ha negado el recenso, a las bases se les ha negado la participación. Aquí, ¿a cuántos de ustedes no les va a doler que en unos próximos, un próximo llamado electoral no puedan votar por el gallito rojo? Eso que los ha identificado toda la vida. El Partido Comunista es un partido internacionalmente conocido como de izquierda. Es una aberración ideológica, política, histórica. Es una vergüenza verlo ahora del lado contrario, al lado del servicio de las del imperialismo, del fascismo, de aquellos que han ido y han atentado contra el pueblo. El Partido Comunista Venezuela y sus siglas no es el partido de Oscar Figuera, es el partido de Olga Luzardo, es el partido de Tomás Aquino, es el partido de Gustavo Machado, no es. Hoy, señores, se inicia. El rescate del Partido Comunista de Venezuela. Nueva Además, a la del militancia desconoce el Consejo este Congreso, no realizado en el mes de noviembre, noviembre allí, por una dirigencia que, que se partó del gran polo patriótico en el año 2017. Que eh, primero. ...con el tema de las planillas, o sea, envían una planilla, hay un programa de conferencias de células, eh, conferencias regionales... Y, y, ...y a nivel nacional todo eso se, se, se obvió, pues, se desconoció. Aquí le echaron un cuchillo al 60% de las células que hacían vida en el Estado. ¿Ve? ¿Por qué? Porque eran compañeros que asumen esta posición... ¿Ve? Y que eh, estaban ellos conscientes que a la hora de reunirnos de reunirse verdad o reunirlo, iban a, a, a fijar una posición contraria a la línea política que está asumiendo el partido. Desde ya se mantendrán en proceso de movilización, haciendo uso de todas las vías necesarias, incluyendo la judicial, para el rescate del Partido Comunista de Venezuela. Desde Monagas, Mayelis Morales, y La Noticia.